Chicos. Has dejado de esta rama la mía tú tu has cerrado sin salidas Te has dejado la luz del fondo en entendías Ya no queda nadie que salte por ti a las vías O ya no me lías, tú ya no me lías Tragar saliva Nadie. No voy a negarlo, siempre me ha gustado dejarme Pero ya me he cansado Me merezco que me quieran y me traten Como trato, como la pieza más grande del escaparate Solo quería una vida Dejado esta rama la mía De tu túnel cerrado sin salidas. Que lo intentes y menos que me cuentes Que en el fondo me entiende Ya sabes que tengo mis planes Consejos se pares y opiniones dispares Que me he pasado media vida Esperando a que dispares Pero son mis monos y soy inmortal eh. me de estar No me lías tú ya no.